Hola, muy buenas. En este mini vídeo vamos a estudiar eh, el cerebro, ¿de acuerdo? El cerebro lo vamos a encontrar nosotros, está ubicado, es una estructura ubicada dentro de lo que es nuestro cráneo. Y eh, si nosotros al final, eh, bueno, pues retiramos todos los huesos del cráneo, frontal, parietal, nos vamos a encontrar, ¿vale?, con, con esta estructura, con, esta, con este órgano. De acuerdo? Y que va a tener esta forma. Si nos fijamos es como si tuviese, como si fuera, eh, bueno, una serpenteante, ¿no? Tuviese un montón de pliegues, estuviese todo ahí, eh, pues, comprimido y arrugado y está todo lleno de, de pliegues. ¿De acuerdo? Bueno, pues nos vamos a encontrar, si os fijáis, estos, bueno, pues son una serie de pliegues que tenemos ahí, ¿vale? Y nos vamos a encontrar con, también con aquí unas ranuras... Esta ranura, que la voy a poner aquí, nos deja, eh, bueno, pues es una ranura superficial que la vamos a denominar eh, surco. También nos vamos a poder encontrar con que, pues con unas ranuras más profundas. ¿de acuerdo? Por ejemplo, esta que tenemos por aquí. Fijaros, esta por aquí es una ranura más profunda. ranuras que son más profundas, aquí tendríamos otra. Estas ranuras que veis que son como más profundas, ¿vale? nosotros las vamos a llamar fisuras. Lo voy a poner aquí, fisuras, dos. Son las fisuras. ¿Vale? Y luego nos vamos a encontrar, bueno, con, con, con los pliegues, como hemos comentado. Vamos a ver aquí. Tenemos, ¿vale? Pues aquí tenemos una serie de pliegues, que lo poniendo pues, en este color amarillo, como veis. Esto sería un pliegue. ¿sí? Y estos pliegues, ¿vale? Se le van a llamar circunvoluciones o giros, ¿vale? Lo ponemos aquí con tres, para que veáis. Bueno, a ver si se nos ve. No se nos ve, lo vamos a poner con color azul, ¿vale? Tres. Se le llaman giros o circunvoluciones. Bien, lo que sí tenemos que tener claro antes de continuar es que las circunvoluciones me van a eh, a separar eh, pues los distintos lóbulos que tenemos en el, en el cerebro. ¿De acuerdo? Ya veremos cuáles son las circunvoluciones, pero al principio bueno, pues aquí podríamos encontrarnos con un lóbulo Aquí me voy a encontrar con otro lóbulo, ¿vale? Aquí tendría otro lóbulo, que luego después, si nosotros lo vamos a relacionar con los huesos del cráneo, ¿vale? Podremos saber, decir, que este sería el lóbulo frontal, este podría ser el lóbulo temporal, aquí tenemos el lóbulo parietal, ¿vale? Bien, pues si nos vamos a esta, eh, a esta imagen... Es una vista, eh, bueno, eh, una vista superior del cerebro. Eh, nos vamos a encontrar con que esta sería la parte anterior, esta sería la parte posterior del cerebro, ¿vale? Y aquí también tendríamos que esto sería la parte anterior, esta sería la parte posterior, ¿vale? Esto sería el cerebro. ¿Qué más estructura nos vamos a poder encontrar? Eh, bien, pues nos vamos a encontrar este de aquí que la vamos a poner en azul, vale, esta de aquí. Esta estructura de aquí que tenemos, que va a ser el cerebelo. También nos vamos a poder encontrar con, se va a continuar con quién. Me la estoy poniendo aquí. vale, Distalmente se va con la médula espinal ¿de acuerdo? y a ver si me sale aquí y con esto ¿qué será el tronco encefálico? ¿de acuerdo? bueno pues hasta aquí este mini vídeo, ¿de acuerdo? Vamos ahora a continuar profundizando mucho más en la anatomía de la, del cerebro, ¿de acuerdo? Pues venga, nos vemos en clase, ¡hasta luego!